Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo más que especial aquí otra vez en mi canal, otra vez con Fall Guys. Esta semana estoy pesado, pero me apetece subir Fall Guys. Me apetece subir Fall Guys. Es un juego nuevo, un juego que me apetece ver, un juego que me apetece reaccionar, un juego al que me apetece crear contenido. Así que no tengo mucho más que añadiros. Os voy a explicar un poco de qué va este vídeo. De todo, os pido que dejéis un buen like, una suscripción, un comentario, lo que veáis. Y nada, os voy a explicar de qué va el vídeo. Este vídeo voy a explicar, voy a explicar, voy a reaccionar y enseñaros cuáles son mis skins favoritas hasta el momento de Fall Guys. Voy a mostrar bastantes skins, muchísimas skins, aparte de ello voy a enseñar las que son para mí las mejores o las más chulas, las que más me gustan a mí y muchas filtraciones o posibles próximas skins. Me refiero con posibles próximas skins, algunas son modelos que se han creado de skins eh, por fans, pero Fall Guys ha retuiteado este modelo, Fall Guys ha comentado el modelo o Fall Guys ha puesto una suma cuantiosa de dinero para crear ese modelo, que eso es un tema que hablaremos al final del vídeo. que bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ver las skins. En primer lugar tenemos a Alex Esta skin, legendaria, es muy incomún o muy... no es común, no sé si se dice incomún. Verla en alguna partida. Yo la he visto una vez o dos y me encanta, me flipa, porque va con su chaquetita, remolona... O sea, es, me encanta. Es una skin que me parece... No sé, de las mejores que he visto en el juego o por lo menos de las que han salido hasta ahora Antes de continuar tengo que añadir una cosa De que este vídeo está grabado el día 17 de agosto, ¿vale? O sea que a lo mejor tú estás viendo el vídeo este, lo saco a lo mejor el día 21, el día 20 O sea como yo voy tan anticipado a mis vídeos... Puede ser que hayan salido skins mucho más chulas o mucho mejores. O sea, que no quiero que os alarméis en los comentarios ni que metáis un dislike. Simplemente entender que es a día de hoy las skins que más me gustan a mí. Además, es una opinión, no es un vídeo diciendo estas son las mejores skins. Bueno, sí son las mejores skins para mí. ¿Qué cojones? Que me caiga un mes ya. Vamos a seguir. Siguiente cosmético, siguiente skin: Banana Water. Estos pantalones no se los he visto absolutamente a nadie. A nadie. A nadie. Y eso que yo los vi en la tienda, podría haberlos comprado y tendría una skin que nadie tiene, o sea, como súper exclusiva, tipo Forna de la renegada o tipo el dragón de Valorant, ¿vale? Son skins que, que no tiene casi nadie y dices tú, hostia, pues me gustaría tenerla a mí y no la compraste y no era cara, 4.500, es una... Facilísima de pagar, además ya sabéis que la moneda de Fall Guys la sigue jugando, eso es un bombazo porque no es un pay to win, aunque y tampoco, pero sí que es un pay para venir verte bonito. Perdón si me trago pero es que estoy cansado. Gente, la, la mítica, la mítica miticona, no se ve por mi cámara, o sea que me voy a mover. Esta skin es la skin de los Tryhard, de la gente cabrona, de los cerdos de Fall Guys, la skin del lobo acompañado de la paloma. Son las skins que más odio en este juego Porque son la gente que es maligna Que quiere que pierdas, tío Pero es una buena skin, está muy chula Como es, parece una máscara de estas antiguas de la prehistoria Que se ponían los cavernícolas Con la cabeza de los lobos, o sea Me parece que una skin muy acertada, muy graciosa Y muy buena en el juego En lugar tenemos una de mis skins favoritas Que para que no sepa de dónde es esto Es del pase de batalla, que es el pollo El pollo me parece que es, o la gallina Me parece que es gracioso, es que es la mejor Como tiene el pico este de gallo, ¿va? Eh, como tiene la cresta como tiene el plumaje ahí abajo los pantalones es, es increíble esta skin esta skin es súper buena súper graciosa cuando se la veo siempre imagino que es un tío súper bueno pero de normal es gente normal en nivel 28 no hay que subir demasiados niveles para tener el pollo o el gallo este como se llame pero me parece una skin súper bonita súper chula y súper Clavada, tío por parte de falgais buenas skins falgais muy bien mis 10 es falgais Cambiando la cam de un lado a otro, de un lado a otro Estaréis mareados en este vídeo Tenemos aquí el pack, ¿qué pack? El pack de los coleccionistas de Fall Guys Quien haya comprado el pack el coleccionista tiene estas tres skins ¿Cuál me gusta más? La de los unicornios, tío La del unicornio me parece la mejor skin del mundo, tío Aparte de todo ello, te dan también 10.000 monedas Te dan un pase de baile bueno, está muy bien la edición coleccionista, pero vamos, las tres skins me parecen impresionantes. El pirata me gusta muchísimo, como tiene la pata de palo, como tiene el logo en verde que además se ilumina, o sea, muy bonita. El unicornio también está increíble, hasta la astronauta me recuerda mucho al de Fortnite, o sea, que esa me gusta menos, pero vamos, están muy chulas estas skins. Y en tu lugar lo tenemos para el muñeco de pruebas. Este skin no sé si ha salido, no se lo ha visto absolutamente a nadie, pero Falgais ha dicho que está dentro del juego. Saldrá en la tienda o habrá salido ya y yo no me he dado cuenta. The yeah. Pero me parece una skin súper guay. Como es, es como de los muñecos estos que ponen en los vehículos para probar los choques. ¿Sabes? Un muñeco de pruebas. Se llama o de muñeco de choques. Eh, igual, totalmente igual. Es como que un, es un muñeco que han estado utilizando para hacer las pruebas de las caídas de Fall Guys. O cualquier cosa. Me parece increíble esta skin. Y seguramente cuando salgan me la pilla al momento. Aquí tenemos el otro pack de pago de Fall Guys. Que está en la tienda de Steam o en la tienda de Play. Y aquí tenemos otros tres skins que también son de TryHard y de gente maligna. Cuando ves unas patatas fritas... Sabéis que son malos. O una hamburguesa, son malos. El refresco lo suelo ver menos. La verdad que entre los tres, el que menos me gusta es la hamburguesa, luego eh, el refresco y el que más me gusta son las patatas fritas. Las patatas fritas están muy chulas la skin. Muy conseguida, muy, muy divertida, como todas las skins de este juego. Además, es un juego súper divertido, como ya sabéis. No es un juego muy tryhard ni un juego muy competitivo, aunque hay mucha gente que se lo toma muy en serio, demasiado como yo en alguno de mis vídeos que grito como un cerdo. Si no habéis visto alguno de ellos, tendréis alguna tarjetita por ahí para ver los gameplays. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Esta skin sí que ha salido ya. Pero no ha salido en todo el mundo, ¿vale? Ya sabéis que como los servidores van de distinto, distinto, ¿cómo se dice? En Países, ¿no? En continentes y todo el rollo. En plan Europa y todo el rollo. Esta skin ha salido en otros países. No sé muy bien dónde. Pero es increíble. Los pantalones sobre todo, ¿vale? Es, esquí, es una skin de como... Náutico, ¿no? De, ¿cómo decir? De buceador Y tienes la parte de arriba de buceador O parece del Bioshock, más bien dicho Y la parte de abajo es una pecera O sea, es increíble La skin esta, esta me parece una skin chula No una skin graciosa, una skin chula Enemigo de batalla, del pase de batalla también Es un enemigo de batalla, del pase de batalla otra gente maligna, las salchichas, tío, los hot dogs Esta gente, esta gente son las que te cogen en, en lava escaladora Al final del mapa y te tiran a la lava Este tipo de gente es a los que no tenéis que hacer acercaros Pero la skin hay que admitir que está muy guapa Me gusta mucho Si pusieran algún tono de color para el cuerpo, para los brazos y tal Aunque puedes simular que es, no sé No sé, los brazos es el único que no me gusta demasiado Pero bueno en todas las skins sale los brazos, pero en algunos los puedes disimular más. O congeniarlo más al traje. En el Hot 2 es un poco más de Otra skin de cavernícola. La otra era de un lobo, esta de un león. Está súper chulo. Muy guay, se nota mucho como se la han currado, es más bien un tigre o un león, me he equivocado. Parece que tiene la boca abierta y tu cabeza en medio, te ponen encima la cejita de cavernícola. Muy chula, los pantalones con los huesos, o sea, una skin increíble también. La skin, la verdad, que Fall Guys no está fallando en absolutamente ninguna, lo hacen muy bien todo tipo de skins a, a la, la chaqueta del gallo, ¿vale? Esto es como que han cogido la skin del pase de batalla, la han asesinado y la han hecho una chaqueta. Pero la chaqueta me parece increíble, parece una mezcla de béisbol con la cabeza de gallo. Además los ojos parecen botones, no sé Está súper chula, me parece Es, de momento, tengo que afirmar Que es, eh, parada por así decirlo La chaqueta, solo los pantalones, ¿no? Porque los pantalones son muy comunes, son unos pantalones vaqueros eh, Favorita, o sea, mi chaqueta favorita Del juego hasta el momento Siguiente, tenemos a Knockout Esta es la skin que más utilizo yo en mis directos Que no me siga, que me tiene que seguir en Twitch eh, Me gusta mucho Knockout Es un boxeador total, además también tiene unos pantaloncillos Lo que pasa es que no sale en la foto esta Me parece una skin increíble Es súper graciosa, súper bien hecha Los puños son... Fascinantes, no sé cómo decirlo. Es que me encanta la skin de este juego, no, no tengo nada malo que decir de ella. El ninja, estos son los otakus. La gente otaku lleva el ninja. La gente que es buena jugando a este juego lleva el ninja. Siempre ves a un ninja en el final de la partida, aunque son muy buenos. No sé por qué es como en el Fortnite que se lleva la renegada. El bono pues aquí si llevas el ninja eres el bueno. No sé por qué la gente que lleva esta puñetera skin es más buena que nadie. La paloma, pinche puta paloma Pinche puta, estos son los peros del juego Sabéis de lo de las palomas, ¿no? De que echan mierda muy grande, pues la mierda aquí son ellas, ¿vale? La mierda en falga y son las palomas Van a joderte, van a joder la partida Van a matarte, van a tirarte, van a cogerte Van a molestarte, tío, son los peores Del todo el juego Bueno, como se me está alargando mucho el vídeo, voy a enseñar un par de skins más Y voy a ir a las filtraciones, ¿vale? Para que no se haga el vídeo muy largo Aquí tenemos el tucán, esta skin es una skin completa ¿Vale? Y es súper, súper Chulo, porque mirar los colores que tiene. Los colores me parecen súper llamativos, de un tucán, claramente. Me parece una skin súper bonita, súper guay de llevar. Además que el picazo ese que lleva con los dientes brillantes me parece increíble. Esta skin de Scout, que si no lo conocéis es del juego de Steam, eh, Team Fortress. Es una, ¿cómo se dice? Una colaboración que han hecho. Y es del eh, sniper del juego. O sea, me parece que esta skin está muy chula. Para los fans de Team Fortress será la polla, tener esta skin. Perdón por los tacos. Ya me meten en el vídeo Family Friendly, no voy a ganar un puto duro, pero bueno. Ya si he dicho un taco, suelto 20. Tenemos a Gordon Freeman, que esta skin es la más exclusiva hasta el momento del juego. ¿Por qué? Porque esta skin la tenías si tú... Comprabas el juego antes de que saliera Entonces ya es imposible conseguirla, ¿ok? Creo que eso lo entendáis Esta skin es súper exclusiva Si veis a alguien con esta skin Esta persona sabía del juego antes de que saliera O sea, y se compró el juego O sea, reservó el juego antes de la beta O sea, perfecto Esta skin, la más exclusiva Top 1 de Fall Guys Esta skin no sé dónde ha salido Pero está en el Twitter oficial de Fall Guys Esta skin es simulando una bala Y es... No se la he visto a nadie tampoco Me parece de las skins más exclusivas Yo las skins que no he visto en partida Después de haber jugado por lo menos 20 horas Sé que... Bueno, 20 no, pero 13 sí esta skin no la he visto nunca, entonces sé que esta skin os va a gustar verla en el, el vídeo porque es una skin que no la ha visto nadie y es súper exclusiva. Este tramo del vídeo, las filtraciones. Os voy a traer una filtración, no es una filtración, ya se sabe. Hay una puja por Fall Guys para hacer una skin propia de alguien. Está pujando en estos momentos. Quien está más alto es G2, el equipo de Valorant, LOL, de Ocelote. No sé si lo conocéis, en el que está Ibai, está Reven, está Mixwell en Valorant. vale, eh, Está pujando para... Hacer una skin en el juego y Ninja, el famoso jugador de Fortnite, el famoso jugador de H2ZH, como se llama el juego de H2, no me acuerdo ya está pujando también y aquí están las dos skins o dos modelos que son posibles para el juego Como veis esta es la skin de G2, me parece increíble, la ha he hecho un fan yo creo y me la voy a comprar O sea, si sale, si gana G2 y si hacen su skin, me la compro, o sea... 100%, me encanta esta skin. Y en siguiente lugar, que no he podido descargarme la imagen, esta es la skin de ninja. Y ahora que me he leído un poco el documento este, ¿vale? Es todo una puja para charity, ¿cómo se dice esto? Tío, para las ONGs, para ayudar, ¿vale? O sea, quien consiga más dinero eh, recaudado para esa acción buena que quiere hacer ninja para donar el dinero, o G2 para donar el dinero, es a quien le hace la skin. Yo he dicho antes en el vídeo que era quien pagaba más y no, me he equivocado, ¿vale? Lo siento mucho. G2, pero le tengo más aprecio a G2 que a Ninja, entonces preferiría que se hiciera de G2. Increíble. Como tiene la cinta con el nombre, como tiene los shurikens ahí puestos. Excelente. No voy a añadir mucho más porque me estoy poniendo muy pesado en este vídeo. Simplemente que dejéis vuestro like, eh, deis apoyo al vídeo. Eh, y os quiero mucho a todos, ya lo sabéis. En La miniatura, ya vuelvo a repetir, habréis visto skins de... De que si Pikachu, que si una de Dragon Ball Que si una de Metal Gear Todas estas skins son modelos que existen ¿Vale? Pero no los iba a poner en el vídeo Porque ya lo he enseñado En la miniatura, son skins que existen Aún no están implementadas en el juego Son fans, fictions o como se pictures No sé cómo se dice, cosas que han hecho los fans Y que muy posiblemente falgáis la metan en el juego Nunca se sabe, porque con Fortnite Ya sabéis que ha pasado mil veces O sea que nada, un saludo, os quiero a todos Nos vemos prontísimo y nada, dejad vuestro like Guapos y guapas